Por ejemplo, en las redes sociales están circulando versiones de que hay que sacar los dólares o de que están sacando los dólares, en fin. ¿Qué mensaje le podemos dar a la gente, a la población, frente a estos rumores, viceministra? Son rumores, como tú señalas, infundados. Y bueno, no se olviden también que dar este tipo de información puede también pues tener sus consecuencias ¿no? de, eh, de, de temas eh, legales en cuanto a lo que hace el sistema financiero, no es verdad, eh, entonces ahí yo creo que es importante señalar eh, que la población tiene que estar calmada porque como te digo, eh, el tema de la medida que se ha eh, tomado no afecta en ningún momento al, al tema de la provisión de, de dólares, que eso es eh, normal, y eh, no nos olvidemos que cuando incitas este tipo de comentarios puedes estar eh, Ocasionando temas de delitos financieros Puede estar eh, dentro de ese concepto de delito financiero Entonces creo que no corresponde hacer este, generar estos tipos de rumores Cuando nosotros estamos mostrando más bien que la medida ha sido positiva no, y bien. Entonces consideramos que es importante que la población no haga caso de estos rumores Porque es, es lo que es, rumores nada más